Hola hola campeón de los plátanos asados al sartén Esta receta es simple Se agarran dos plátanos maduros Se pelan y se colocan en un sartén Bañado previamente con una cuchara de aceite A fuego bajo Durante 5 minutos por cada lado Eso es todo Esta combinación sirve para desayunar o cenar se les suele espolvorear con queso a la hora de comerlos eso es todo gracias por tu atención que dios te bendiga y continúa así ok un besito hola campeón de los picos de gallo ok pico de gallo en licuadora los ingredientes son una cebolla dos tomates dos dientes de ajo un jalapeño o pimentón un puño de cilantro sal y pimienta al gusto el jugo de tres limones dos cucharadas de agua agregamos todo en la licuadora batimos y queda listo para comer genial bueno me gustó mucho haberte lo dicho mira escucha otra cosa esa preparación tienes que hacerla de inmediato a la hora de comer porque no se puede guardar, o yo eh, Bueno, aunque tú verás ahí, si, lo, si le agregas un poco de aceite, ¿cierto? Si le agregas, no sé, una especie de eh, 100 mililitros de aceite, tú lo puedes guardar, te dura como dos días en la nevera. Dale pues un besito. Saludos, bendiciones, ¿ok? la harina pan es una harina que sustituye a la harina de trigo voy a presentar un bollo de harina pan al horno ingredientes un huevo 250 gramos de harina pan 500 mililitros de agua 250 gramos de carne molida 250 gramos de queso 6 cucharadas de aceite una pizca de ajo y una pica de pimienta todo eso se coloca en la forma de horno ok y ahí mismo tú vas a a revolver todo bien ok eh, eso tú pones a precalentar el horno a 180 grados 15 minutos se precaliente después de eso Metes el preparado allí 30 minutos a 180 grados. Luego apagas el horno y dejas el pollo allí adentro del horno para que disfrute del vapor. Por otros 15 minutos más y entonces cuando el vapor haga su trabajo tú sacas el pollo. Y listo, eso queda bueno. Una recomendación, debes acompañarlo con un picadillo. Picadillo de... Eh, cebolla, pimentón, tomate, jugo de limón, ajo y listo, un poco de agua puede ser y listo, eso queda bien para que te lo comas y comas sabroso